Bueno, la manifestación la organizamos principalmente para enviar fuerza a nuestra gente en Chile, eh, acá en Suecia a los chilenos, las chilenas, y bueno, apoyo de todos los países tenemos, estamos movilizándonos, estamos organizados y queremos que la gente en Chile sepa que no están solos para que no se rindan, que no se cansen, que acá vamos a seguir metiendo bulla, estorbando, molestando al gobierno sueco, porque el gobierno sueco ha estado en silencio, por lo tanto es cómplice, y acá vamos a seguir estorbando, molestando, haciendo bulla, hasta que la dignidad se haga costumbre. La estoy manifestando por eh, Bueno para empezar por, eh, por lo que está haciendo el gobierno de Chile contra la gente que, se, que ha salido a protestar por sus derechos, por su dignidad, por una salud más digna, educación digna, etc. Eh, y sentimos también que aquí no se está como mostrando mucho lo que pasa en Chile y creo y que es nuestra, nuestra obligación, nuestra misión, hacer que, hacerlo visible para que no... No, porque aquí es fácil que las cosas pasen de moda de una semana Y no es la idea Porque es algo muy importante Eduardo Caro Presente Joelito Triviño Presente Paula Lorca Presente Kevin Gómez Presente A ver. Daniela Carrasco Presente Manuel Muga ¡Presente! ¡Romario de Estamos orgullosos de estar aquí afuera y ver que el pueblo ha despertado. Y eso hace que ellos están mostrando fuerza y así podemos todos seguir el ejemplo de Chile. Estoy súper orgullosa y... y ¡Fuerza! ¡Fuerza, Chile! Eh, apoyando a mi, a mi Chile, a mis compañeros que están en Santiago, a mi familia, por un Chile mejor, más justo, para no endeudarse para estudiar, para poder tener una vida digna, por eso. Paren de luchar porque estamos aquí en Suecia y estamos luchando para que estemos muy lejos y la lucha no ha terminado, no se ha logrado nada y hay que salir a las calles y presionar y presionar hasta que podamos lograr una vida digna para todos los chilenos. Eh, estoy aquí para apoyar al pueblo chileno que está demostrando en Chile en las calles eh, por la injusticia que el gobierno de Chile está, eh, como se dice, está, está presionando al pueblo con represión, con los militares en la calle. Eh, eso es, eh, es, es, es un crimen lo que está haciendo el gobierno chileno en las calles con su pueblo. Están... Eh, Está, es un crimen contra los derechos humanos eso es. por eso yo estoy acá ¡Boicota! ¡Boicota! ¡Chilín! ¡Cámonos! ¡Boicota! ¡Boicota! a Chile en nuestro corazón y estamos con, con, con las manifestaciones, queremos que cambie todo porque todo es injusticia, entonces tenemos que hacer algo, aportar un granito de arena. La Creo que es muy importante de mostrar eh, respeto y, y, y, y solidaridad de, para la gente que están eh, sufriendo y, y que, están mal, eh, que están totalmente maltratados en Chile hoy día y no siempre hoy día, esto empezó el año pasado realmente y da mucha pena y uno debería apoyar y, y, y luchar por esto que no, que no que debería hacer. Los, eh, una sociedad, un país así, realmente y cuento que opino que la gente no debería terminar eh, a marchar y manifestarse en las calles en Chile y es muy importante eso, que, que eso salga el, el, al aire y todo el mundo que el mundo sepa que, que el maltrato que están haciendo los, los, car los caribineros en Chile No bajen los brazos es muy fácil hacerlo. Y para los que no se atreven, no se atreven a salir afuera, pucha, no es fácil. y pa Fácil pa para esto alguien que vive en Estocolmo como yo, para salir aquí afuera. Aquí no dan apoyo a la policía. Allá no. Eh, con con el, la, el, la mano en el corazón, salgan afuera. O sea, que sigan luchando por lo que quieren y que no paren. O sea, hay que seguir luchando, que sigan nomás, que den todo lo que puedan. Así como nosotros, estamos, nosotros igual que estamos acá en Suecia, igual luchamos por China, así que que sigan luchando, así que consigan todo lo que quieran. vamos a ir al consulado. El